Dos jóvenes murieron ahogados la tarde del pasado lunes en momento que se bañaban en el río de Jamao al norte. Los fallecidos fueron identificados como Alberto Polanco y Luis Alias Moreno, oriundos de Boca feria de las lagunas municipio de Moca. Los jóvenes perdieron la vida mientras se bañaban en el mencionado chorro de Jamao. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.